Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, todavía un poquito enfermo, un poquito afectado de la garganta, pero ya con más energía Y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano hecho en Brasil Y este juego se llama Super Hicking League DX A diferencia de otros videojuegos latinoamericanos que hemos mostrado en estos días, este sí ya salió Este juego salió en el año 2020, más o menos, el 18 de febrero del 2020 es un juego desarrollado por el estudio Beat Inc. Studios y básicamente es un juego 2 de plataformas eh, que no es como otro según la descripción. Y dice que eh, podemos hacer carreras contra amigos o contra la inteligencia artificial para llegar hasta la cima en una pues, eh, pantalla eh, en la que vamos a básicamente combatir directamente con el otro compañero. Dice que bueno, que hay que hacer usar muchas cosas, utilizar una como una cuerda, un lazo. También tiene un modo single player, un versus un, un modo versus y un modo time attack mode. El juego se ve entretenido, tiene una esencia de juego noventero por su música e incluso también como la parte gráfica que es pixelar pareciera sacada como de un juego de estos como noventeros también, pero de esos que llegaban como de Japón, que eran de, de, traídos de Japón. Entonces tiene como ese estilo, vamos a ver. Dice Arcade Mode, Versus Mode, Race Mode, Time Attack, Option, how... Bueno, vamos a primero a ver si podemos cambiar el, el, el lenguaje. Bueno, no, no hay español. Vamos a jugar el tutorial. Vamos a jugar el tutorial. How to play. Hi, my name is Raira Mi nombre es Raira Voy a hablarte cómo, eh, sobre todo lo que necesitas para iniciar en Super Hicking League Incluso ven el controlcito acá de Bit Inc Studios Es un controlcito muy similar al de la Super Nintendo Dice, el objetivo del juego es coleccionar la gema mágica Obtener la gema mágica en la cima del nivel Tú puedes controlar tu Hicker usando Left and Right O sea, de izquierda y derecha y también puedes usar salto y ataque. Ah, a ver. Derecha, izquierda. Ok. Salto con A. Bueno, con B sería K. X ataco. Ok. Ok. Listo. Sí, ya. Eh, <coughs> es posible que cuando saltes... Eh, o oh, no sé. Salta y escala tú tu... o sea eh, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es saltar y llegar a la cima a nuestro modo en lo que dan a entender pero a veces eh, puedes tener eh, poderes eh, que pueden ayudarnos como la eh, cuerda elástica y dice que además se puede que se pueda agarrar de flores dice ah sí de flores ok ser un maestro en, las, ¿en la qué? En la cuerda elástica es esencial. Si la usa correctamente, pues tú puedes llegar muy lejos. O sea, ok. Ah, ya entendí. Hay que bajarla con el botón de abajo. Pero cuando lleguemos a cierto punto, si saltamos, ella eh, llega con más impulso. Ok. No está tan complicado. Vamos a hacer un modo... A ver. El Arcade Mode dice que salva el planeta del... Eh, mago, mm, bueno, el mago demoníaco, el mago maligno, eh, pero dice que solo está eh, para full game, o sea, para jugarlo en, con el juego comprado. El versus mode dice que local, battle, fitting race mode. Ok, pues vamos a darle en versus mode a ver si podemos luchar contra así. Ah, vamos a luchar contra la máquina, vamos a darle que solo vamos a jugar con un personaje. ¡Ah! Tengo que seleccionar mi... ¿Por qué me sale una moto? ¿Por qué me sale como el elegir entre una moto y un personaje? ¡Ah! No, no, no, mentira. Ya, ya, ya. Ya vi quién, quién es quién. Ah, me atrae mucho este... este o esta de pelito morado. Kisove. Y mi enemigo va a ser esta, Raira. Dice, selecciona tu modo de cuerda. Combinado, avanzado, automático. Automático es el que nos facilita Más lo del rebote Vamos a darle combinado Selecciona el nivel de la CPU Uy, visioner, ¿cuál normal? Hay varios Démosle casual, para tampoco hacerlo tan fácil Y dice que elige tu nivel Puedo, Puedes tener estos Diferentes niveles Vamos a probar para esta demo por ahí Uno o dos, dependiendo de cuándo nos demoremos Vamos a probar este El Skyrax Dos, uno Ah bueno, ok, veo que por ejemplo Me puedo golpear contra las Cómo salto, cómo uso la cuerda Ah, le pegué, qué bien Cómo uso la cuerda, cómo uso el lazo Ah, ya me di cuenta Cómo se usa Ah, pero es solo cuando ya Ok, la, la pendeja se quedó abajo Le voy a ganar Uy, aquí qué Sí, lo logré, la gema Prende. Creo que el modo casual es un poco fácil Ah, es que son por rounds, ¿cuántos rounds son? Dos de tres Vamos a pegarle Ah, si sí, es que si le pegamos la vencemos Ah, yo también quiero usar la cuerda ¡Eso! ¡Uy! Tan chévere Adiós, niñita Adiós, de nuevo la gema Para mí, aprende Qué chévere, porque es que El jugador 2 está en la otra pantalla Pero yo puedo verla en la mía porque juegan en tiempo real Play again No, ya gané, go back Vamos de nuevo a elegir a Kisobe, De nuevo a Raira, pero vamos a Probar otro, otro nivel, vamos a darle normal A ver si de pronto así sube un poquito la dificultad El castillo El castillo está chévere Déjame niña, adiós ¡Ah, con que, ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Le gané! ¡Ah, niña tonta! Acá sí hay como varios enemiguitos complicados. ¿Se quedó? ¿Se quedó colgada? No, esa inteligencia artificial está bien. ¡Woo! Uh, ¡Salté! ¡Ah, con que un slime! Ten slime, ¿no? ¡Me creas tonto! ¡Gané! ¿Por qué se quedó colgada? O sea... Le puse modo normal, ni que fuéramos tan... Ok. Segundo round. Quítate niñita Miren, yo no sé por qué ella se queda colgada, pareciera que no, no pudiera impulsarse Como que la IA no sabe impulsarse Es mi impresión Bueno, ¿saben qué sí sería chévere, digo yo, ¿no? Que por ejemplo el personaje pudiera mmm, tener como también cierta cantidad de vida por ejemplo, digamos, lo ataca a un slime, le baja un poquito la vida y lo devuelve pronto a un punto. No muy abajo, pero sí de pronto lo puede devolver a un punto. O, o bueno, no, mentiras. Pues también está bien el hecho de que cuando un slime lo golpea a uno, como que lo bloquea a uno por un rato. O sea, no se puede uno mover. Bueno, juguemos un tercer nivel, pero con otro personaje y ya. Vamos a, ahora subirle el nivel. Vamos a colocarlo en Hiker Y vamos a jugar este, el que me parece chévere. A ver, niña, quítate Uy, esta sí me pegó la pendeja Ah, es que esto es, un, esto es un lazo Oiga, esa sí va Va volando Miren, esa sí ¡Wow! Ya llegó arriba Y es que este mundo está difícil No hay, no hay forma de... Claro, hay que dar toda esta vuelta y qué nivelazo. Nivelazo, nivelazo. Ya agarró la gema, me la ganó. Modo hiker, imagínense. Vamos a ganarle de nuevo, porque aquí sí veo que no hay para usar rebotes. Entonces sí o sí, tenemos que golpearnos para que valga la pena. No, mire, por ejemplo, ahí ya aprovechó el golpe que le di para pasar. Ah, tonta esa. No, la voy a alcanzar La voy a alcanzar, tonta Y es que va rápido Les va muy rápido O sea, el cambio entre modo normal y modo hiki Es una cosa de locos O sea O sea, es que ya se pasa Adiós, adiós nena, adiós Adiós, maldita No, me lo ganó por un pitico el juego está muy divertido para jugar dos personas, realmente debe ser emocionante entre dos. Intentar llegar al final de cada nivel está de verdad muy chévere, el modo historia debe ser ge genial. Esto, pero sí veo una gran... Uh, un cambio demasiado brusco entre el modo normal y el modo hicker. Esto, pero bueno, en general el juego sí está bien, está muy bonito, como les digo, muy retro. Aparte veo que también hay otros personajes que se pueden desbloquear pero que no o que están en la versión completa pues Como está la demo no los puedes bloquear Pero realmente está muy bonito, vuelvo y digo muy noventero, muy estilo Super Nintendo Gráficos, pixel art pero también con ese estilo noventero, o sea no parecieran gráficos eh, muy actuales ¿sí? Si se dan cuenta parecieran hechos precisamente como para jugarlo en una Super Nintendo esto El jueguito está bonito. O sea, para, para, para modos casuales, para divertirse con amigos, está divertido. No sé en el modo historia qué más nos agrega. Puede que le dé un poquito más de emoción en la parte de la historia, pero en general está entretenido. Y bueno amigos, eso es todo. Jueguenlo, pruébenlo, díganme qué tal les pareció. Y recuerden, esto es Videojuego Latinoamericano. Nos vemos en la próxima. Bye bye.